¿Qué vamos a ver en este curso sobre la nueva versión de PadMed? Bueno, vamos a. Ya hemos visto lo que es PadMed, qué es lo que contiene y lo que vamos a hacer es eh, aprender a realizar las búsquedas en principio. Eh, primero empezaremos con eso: cómo se hacen las búsquedas en PadMed, cómo se hace una búsqueda simple, cómo se hace una búsqueda avanzada, cómo se hacen las búsquedas. Por materias, consultando el tesauro MES y cómo se hacen las búsquedas desde el historial. En segundo lugar, veremos cómo se nos muestran los resultados y cómo podemos eh, hacer que la visión esa de eh, resultados de la búsqueda cambie de una manera o de otra. Eh, a continuación veremos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos operar con la ecuación de búsqueda y con los eh, resultados de, de esa búsqueda. Eh, también aprenderemos a eh, manejar la cuenta personal, que es una parte muy importante de la base de datos. Y por último, veremos las distintas maneras eh, que tenemos de acceder al texto completo de lo, aquellos registros que nos interesen.